Hola. Bueno, que un poquito. A ver, Géminis. Vamos a ver, energías disponibles. Primero voy a sacar Géminis. Gracias por seguirme, por suscribirte. <ríe> Vamos a hacer un poquito más. Bueno, Géminis, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal, por tu donación, por tu comentario. Voy a hacer una lectura atemporal. Primero voy a sacar un tótem de poder. Voy a sacar un par de cartas de cada mazo, dentro de lo que pueda, ¿no? Bueno, Géminis, como tótem de poder, en este caso, te salió la ballena. Dice, la ballena es conocedora de aguas profundas y posee las llaves de las memorias sálmicas. La ballena llega hoy para que te animes a la introspección. Introspección. Bueno, mucha gente estaba diciendo que con estas energías últimamente están como medio cansados o durmiendo mucho, ¿no? Así que tiene que ver un poco con esto. Comentame si estás durmiendo mucho últimamente. Y dice que te animes a la introspección y a ahondar profundo en tu mundo emocional. Revisa tu pasado y desata lo que pertenece oculto. Examine el uso que le das a tus emociones y a los modos de expresarlas. Es tiempo de conocer tus emociones más profundas y de hacer oír tu voz. Conocer tus emociones profundas y hacer oír tu voz. El tótem de poder, como para Géminis la ballena. A ver este otro, ¿qué dice? A ver, energías... Carta de rey y sanación para Géminis, entonces. Esta le tiene un pelo, me gustó. A ver... El chakra de raíz, Géminis. Bueno, eh, algunos, con el tema de, la, de los eclipses y todo eso, van a tener encontronazos con la energía femenina, que en este caso representa a la madre, ¿no? Eh, o tu lado maternal, también. Bueno, el chakra de raíz dice, es el primer chakra.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 Nos invita a materializar y concretar metas relacionadas a nuestra vivienda y trabajo. Bueno, más allá de que dice que introspecciones, ¿no? Tiene que ver con también cumplir cuáles son tus metas, tus deseos. En base a, bueno, algunos gemelianos, no sé si tienen algo que arreglar en su casa o trabajan con su casa o con su familia, inclusive, ¿no? ¿Qué haces vos desde tu casa...? Porque en esto se te pide trabajar, más allá de la introspección, puede ser no sociabilizar tanto, pero concentrarte más en cuáles son tus propias metas o proyectos, ¿no? Esto sería el mensaje que está dando la carta en este caso. Enraizarte, ¿no? Todos los días un poquito. Después dice, eh, si estamos enraizados, no nos vamos a olvidar quiénes somos y a qué hemos venido esta vida. Nos invita a materializar y concretar metas relacionadas a nuestra vivienda y trabajo, este, y que medites sobre tu árbol genealógico Meditas sobre tu árbol genealógico para conocer tus raíces, tus dones y también posibles sombras heredadas como consejito se te pide llevar un jaspe sanguíneo o un hematite y aromas de cedro para armonizar este centro ok el color rojo ¿no? se recomienda también en este caso para Géminis Así que bueno, voy a sacar un par de cartas más, a ver qué onda la, las energías que tenemos en este momento eh, para Géminis. Bueno, voy a sacar primero esta. Es lo mismo que hago en los vivos, que hago todos los unos juntos, nada más que hoy estoy haciendo por separado. ¿no? Vamos a ver. ¿Qué energías tenemos para Géminis? ¿Qué viene en los próximos días? ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? La Copa de los Acontecimientos. Dice, acontecimientos, ley, protección, reflexiones y laboriosidad. O sea que se te pide como que estés medio cauteloso si es que tenés algún problema legal o si estás esperando alguna resolución de papeles o de cuestiones de legalidad, ¿no? En base a tu trabajo, viste que acá se te decía que introspecciones, que trabajes Y por otro lado también dice Acontecimientos, ley, protección, reflexiones, laboriosidad y secretos Hay secretitos, mira, todo el tiempo se te dice que te vayas manejando despacio Porque hay algunas cuestiones que todavía no han terminado de salir a la luz, ¿no? Dice, amor, destino, hoy estoy sacando más cartas de las que saco siempre Dice la curiosidad, secretos, amor, destino, hogar, paz, de todo. Luchas. Bueno, para los geminianos que ya están en pareja, conviviendo con alguien, acá está hablando de que puede haber algunas peleas o luchas dentro de las personas que vivan con vos en tu casa, ¿no? Esto puede ser familiares o puede ser gente con la que vos compartas tu vivienda, inclusive. mira te lo vuelvo a leer y comentame qué te parece a vos. Acontecimientos ley. Protección, reflexiones, laboriosidad, secretos, amor, destino, hogar, luchas. ¿Ves? Es como si fuese que, no sé, tal vez algunos geminianos se han separado, ¿no? Y pasa que quedan hijos en el medio y hay problemas legales con los hijos. A ver, vamos a ver si sale la carta de los hijos. Es una carta que venía saliendo la semana pasada. Esto puede ser inmadurez también. mira la carta de la carta saca yo. La carta, puntualmente, es mensajes que van, mensajes que vienen, ¿no? Esto puede ser papeleos también, problemas de papeles, sinceramente. Problemas de... o oh, no sé. Tal vez algunos eh, tienen su propio emprendimiento o proyecto y están esperando una resolución laboral. Puede ser también, inclusive, ¿no? A ver qué más dice. Cartas, coba y látigo. Wow, esto puede ser demandas. No sé por qué me da la sensación que puede hacer algo judicial por la situación que uno está pasando, ¿no? Acá aparece un hombre celoso, enojado. Dios mío. Uf. Bueno, claramente me da la sensación que para algunos geminianos, ¿no? Si están ya en un vínculo, acá puede haber cuestiones de separación. No para todos, esto es general, ¿no? O puede haber fuertes peleas en base a una infidelidad que puede haber cometido un hombre y una mujer ha estado mucho más estricta de lo que tenía que hacer también, inclusive, ¿no? ¡Guau, wow, es muy fuerte esta resolución! ¡Me muero! ¿Qué va a pasar después? ¡Dios! ¿Y la dama para qué lado está? A ver qué viene. Bueno, aparece una mujer muy nerviosa y por otro lado un hombre que ha estado muy tranquilo pese a que se mandó algunas de sus cuestiones, ¿no? O sea que acá siento que puede haber, para algunos gemenianos, si se han separado, ha sido por cuestiones de infidelidad, de parte del hombre, y la mujer tiene cuestiones económicas, inclusive, a resolver eh, y mucho nervio y estrés. Uf, puede haber peleitas con respecto a tu ex o al padre de tus hijos, esta es la energía que me está dando, eh, y bueno, si están solos o solas, hay trampas de todo tipo acá, hay que tener doble precaución, pero no sé por qué me da la sensación que es con alguien que ya conoces, cuestiones legales, ¿no? O algunas peleas fuertes, fuertes. Puede haber denuncias, no sé, muy picante es la energía en este caso, ¿no? Obviamente esto es general y estoy leyendo para, en general, no para Géminis. Recomiendo mirar el ascendente. Mira, sale una mujer nuevamente, una mujer nuevamente. A ver, ¿qué hace esta mujer? Si le saca la careta a alguien. Oh. Bueno, acá pasa lo siguiente, ¿no? Porque es una energía femenina que yo estoy viendo que le baja la máscara a alguien y se entristece mucho por esto. O sea, sinceramente, ¿no? Si son mujeres también sos vos, o si te interesa una mujer, una mujer acá, ya directamente decide ver con más claridad esto, que realmente no es de lo mejor, de lo mejor, ¿no? Dice, otra vez, ¿ves? Es una energía que intenta transformar una situación y a la vez atraviesa por mucho, mucho, mucho estrés. Esto... Ya te digo, estas son cuestiones de que cuesta avanzar, mira, es incareteable esta persona como está acá llorando y súper angustiada, ¿no? Así que bueno, esta es la cuestión, para mí es una cuestión de relaciones, yo comentaba que una luna llena libros hace poco, recomiendo mirar las otras lecturas, donde uno, los que están en pareja sobre todo, eh, o han estado, ¿no? O se dan cuenta de algo del ex o de la pareja con la que están ahora, acá claramente es incareteable que una mujer se da cuenta de que fue medio estafada emocionalmente, sinceramente, ¿no? Y a la vez ya es ver con más claridad sobre esta situación, que es muy penosa. Bueno, todo pasa. Te recomiendo eh, hacer introspección, como decía acá la energía de la ballena, ¿no? Es como decir, bueno, sí, estás atravesando por esta situación, pero cómo vos misma, eh, o vos mismo suponete haces el uso de tus emociones, cómo equilibras tus pensamientos para no decaer en más nervio y estrés del, del que venís, ¿no? O sea, y por otro lado, acá, no sé, pasan cosas directamente con la casa, con el hogar o con la familia. Esto es claro, o sea, esto es claro, sinceramente, como energía del momento. Pero bueno, los consejos los di al principio. Recomiendo rebobinar el video para ver las lecturas y bueno todo pasa o sea esto es cuestión de también eh, una vez que uno ya se da cuenta de cómo son las cosas en realidad ya puede digamos liberarse de cierto peso de cierto karma no ¿Qué qué más puede llegar a pasar no que haber atravesado por una tradición tan difícil de superar suponete así que bueno lo que recomiendo entonces es tener precaución en base a lo que vos hacés todos los días porque hay algunos secretitos dando vueltas y por destino para los que están en pareja puede haber una discusión por algún tipo de, de situación. Acá se siguen cayendo velos, siguen saliendo verdades a la luz para los que están en pareja sobre todo, es la sensación que me dio en esta lectura. ¿no? Así que bueno, eh, una vez que uno sabe las cosas que pueden suceder puede modificar también su realidad. Así que bueno, espero que, que haya gustado. Gracias por seguirme, suscribirse y bueno, vuelvo en un rato con una próxima lectura. Vuelvo en un rato con otro signo. Nos vemos, abracitos.